Dina Lozain, hola, ¿cómo estás? Quería preguntarte para jugar TID quinta edición desde cero. Nunca jugué. Soy nuevo en la compu y en esta edición ¿Cómo puedo hacerlo? La idea es, gratis al principio, ¿cómo arranco? Pregunto. Ah, hay una pregunta que me hicieron así por Instagram que todavía no respondí. Bien. jugar rol es, entre comillas, gratis. <ríe> en, en cuanto a dinero. Sobre todo ahora que se puede jugar online. De, todas las herramientas son, de, dentro de todo, gratis. Podés jugar por Roll20, Poder jugar por... va todas no son gratis Pero hay herramientas muy gratis como Roll20 Y... Lo más difícil de jugar rol en realidad es conseguir el grupo Y las personas que dirijan Si ya tenés eso, lo que tenés que hacer es buscar la plataforma que te sirva Por ejemplo, Roll20, Discord, que sea Y... Eh... Empezar a jugar Se pueden comprar manuales, se pueden comprar miniaturas Se pueden comprar los... Incluso las, qué sé yo, D &D y los manuales están ahí, te los vas comprando para que te queden en tu cuenta y tu mesa lo use Eso se puede hacer, se pueden comprar suscripciones a las diferentes plataformas para jugar Y tener una experiencia diferente, por ejemplo si compras la suscripción de Roll20 Vas a poder usar la herramienta de luces dinámicas, y las luces dinámicas están muy buenas eh, Pero por ejemplo si te gusta algo mucho más real y dedicarte más tiempo a la creación de mapas Puedes usar Tailspire eh, pero, pero lo mejor que puedes hacer para empezar es conseguir un grupo gente que esté interesada en probar, o aprender, o que ya haya jugado, que tenga experiencia y invitarlos a jugar y hacer una sesión ver qué tal sale, y ver qué tal la pasó a la gente ver qué se puede mejorar y así es gratis y si tenés internet en la compu unos, y unos auriculares ya deberías estar eh, siempre hay cosas que se pueden pagar para tener una experiencia diferente como que agregar una cámara web una cámara, una cámara HD, un micrófono más grande, suscripciones y todas esas cosas. Pero realmente se puede jugar con un auricular común y un celular que se usa de cámara web. Con eso ya estás. Lo más difícil es conseguir grupo y la agenda. La agenda de grupo suele, suele ser complicada. Así que nada, espero que, espero que lo logres, espero que empieces a jugar. Para encontrar grupos, si no tenés, hay muchos canales de Discord que anuncian mesas. Y... Te podés anotar a ellos y te contactás con la gente y empiezas a jugar. Está nuestro servidor, la de rol, el disco está, está ahí en las redes. Eh, si no tenés D&D Latino, Escuelita de Rol... Eh, a ver qué más hay acá, porque tengo bastantes. Concilio del Sur, eh, hay una llamada Multiverso Rol... Son todos servidores dedicados a juegos de rol, hay un montón de gente. Entrá por todos lados, se, se anuncian mesas todos los días en casi todos lados, así que hay cuestión de prestar atención y y hablar con la gente que organiza las mesas Realmente en el anuncio te van a decir vamos a jugar este juego, estas son las, las condiciones, estas son los horarios eh, y a vos te interesa, digamos una mesa de D&D eso se anuncia, decís bueno, va a hablo con esa persona, si quiero jugar te dice bueno, esto cancela uno de los cupos porque lo ocupaste vos y te dice más o menos cuáles son los pasos a seguir después arman los personajes y arrancan. Y si querés dirigir también, podés ir a cualquiera de estos servidores y ofrecerte como DM, decir tengo esta idea para aventura, quiero jugar este sistema, estas son mis condiciones, estos son los cupos que tengo y la gente se va, se va a sumar. De hecho, la gente que quiera dirigir en Discord, yo encontré que bueno, no hay mucha. Eh, así que, pero jugadores hay un montón. Así que si te ofreces en cualquier servidor, la gente se va a sumar. Espero que jueguen, <risa> sigamos. Intento aventurarme en esto de ser DM Ya más o menos tengo planeado que encuentro aventarlas a mis jugadores en un one shot ¿Cómo puedo pasar ese pequeño miedo de que no me siento a gusto? Porque siento que hay cosas que mejorar la idea de la campaña Lo cierto es que... Eh, no, hay, no hay muchas formas Es, es, es un miedo que, que muchos DMs compartimos De hecho, todavía después de años de dirigir Empezar la sesión para mí siempre es difícil Los primeros momentos de la, de la sesión me cuestan mucho eh, y, y lo de que no te sentís a gusto, lo cierto es que al principio es más difícil Pero hasta que vos encontrás tu estilo Y decís, hoy oh, estuvo bueno, hoy, hoy encontré el ritmo, hoy hice lo que, lo que me propuse Los objetivos que yo tenía los logré Pasa un tiempo largo, así que la única respuesta que hay para esto es dirigir y dirigir y dirigir hasta que vos te encuentres en, en, cómodo en tu forma de dirigir, seguro en tu forma de dirigir, hasta que digas Hoy hoy sé todo lo que puedo lograr Ah hice cosas, ahora quiero hacer cosas nuevas, quiero modificar cosas que hice antes Hoy me voy a, me a, me a, hoy me voy a animar a hacer un NPC jamás hice súper extraño y, y voy a hacer lo mejor que pueda. Hasta que llegue todos esos momentos, tal vez, tal vez es más rápido para vos, tal, para todos, para todos los, es diferente. Pero lo cierto es que toma un rato encontrar esa confianza de de, que, de de sentirte a gusto, porque al principio no conoces de qué se trata y una vez que, lo, que, que ya estás pisando firme ahí, ya sabes qué está pasando, te sentís mucho más cómodo y después buscas Después ese no te sentís a gusto, te das cuenta que es un camino en el que vos me querés mejorar y hay cosas que decís, esto no lo hice tan bien, me gustaría cambiarlo Y, y ese no me siento a gusto es conseguir de proponer, vos mismos objetivos y vos mismo metas Y, y tratar de alcanzarlas y no, no dejar de hacerlo hasta que lo logres Así que, que no te detenga ese último comentario, que no te detenga eso ese, ese, ese porque, eventualmente, este, esta, este miedo que tenés te va a impulsar a cambiar tu forma de dirigir, a cambiar tu forma de comunicarte con el grupo y a seguir mejorando como DM. Así que... Eh, Tenedlo en cuenta, tenlo siempre presente y seguir dirigiendo, porque eventualmente se va a ir y te vas a encontrar en un lugar genial. Leigh Lucas. ¿Consejos para un DM principiante? Eh, eh, yo creo que, más o menos, voy cambiando de consejo. A que surge la pregunta, pero mi, mi recomendación es que no... Eh, un poco lo que dije antes, ¿no? Que, que no te... No tener miedo. Equivocarnos es algo que va a suceder. De hecho, como DM es algo que sucede constantemente, como cualquier otro lado. Y la idea es que cuando vos estás ahí dirigiendo, te vas a equivocar. No te tomes nada, personal. Aceptar errores y tratar de mejorarlos después. Así que no hay... Eh, que, no, que no sea una presión. Vos sos el DM, no quiere decir que vas a estar, tener la razón en todo momento eh, Y que si alguno de los jugadores dice algo y vos decís No, porque... Recuerda que tu trabajo es decir que sí Si un jugador dice, quiero saltar del edificio, dar cuatro vueltas en el aire y pegarle con la espada Y vos sabés que es súper Pero tu trabajo es decirle que sí eh, <risa> Entonces vos decís, bueno, tirá eh, tu eh, atletismo, más, qué sé yo Que sea, y ve si sale o no sale eh, y tratá de hacer reír a los demás que sea, que sea una situación divertida, que sea relajada no te pongas presión a vos, no le pongas presión a los demás fíjate cómo te sentís vos mientras estás dirigiendo y cómo se sienten los demás para... para que el juego fluya y sea divertido y nada más no, el juego no tiene por qué ser algo más grande Porque ese es un rato para pasarla con amigos si quieren hacer un stream tal vez haya otro, otro tipo de responsabilidad para con el público pero... lo cierto es que en el fondo están ustedes ¿no? y están unos dados y están hablando de fantasía Así que, relajate, fíjate cómo están los demás eh, Prestar atención al grupo y pasar a bien, hacer reír a los demás Pachi Hablando de niños, ¿qué cosas recomendás para dirigirle a niños? Cosas que no recomendarías y qué onda dirigirle a adolescentes eh, Es bien diferente la parte de niños y adolescentes porque los niños se van a entregar muchísimo, muchísimo más rápido a la fantasía cuando nos pasó esto de sentarnos a dirigir, a jugar detectives monstruos Lo primero que me di cuenta es que todos los que estaban en la mesa ya sabían jugar Ya sabían jugar roles, ya estaban ahí adentro no tenían, que, no tenían que complicarse, digamos, pensando en un personaje, nada Ya estaban actuando cada uno de los personajes y son detectives Y se estaban explicando las, las reglas entre ellos, se ayudaban, se, se acompañaban eh, Lo cierto es que dirigirle a niños chiquitos es, es un placer porque es re fácil vos les das cosas y ellos hacen cosas y de repente vos ves que estás callado y todos ellos están llevando adelante la escena eh, y eso está buenísimo Mi, lo que sí puede pasar es que tal vez haya algún tipo de resistencia a la hora de jugar o eh, tal vez haya algún chico que no tenga ganas de jugar nos pasó que digamos algunos de los niños que sentaban en nuestra mesa se sentaban porque la madre los tiraba y no, no porque querían ir se los llevaban los traían y listo eh, pero mi recomendación es que va a haber momentos en los que las tiradas fallen <risa> y vos le vas a tener que decir a este niño de 6 años que falló, entonces ¿cómo le decís eso? La, mi recomendación es que trates de, de, que, de mostrarle que hay otras maneras de lograr lo que quiso hacer A veces no sale a la primera, pero bueno, tenés que volver a intentarlo o buscar otra manera para resolverlo Ese es, ese es un detalle súper importante tener en cuenta eh, a veces también pasa que alguno de los chicos recibe un premio, y tal vez los otros también quieren el premio Pero solo se lo diste a una persona, entonces te puede generar conflictos, así que eh, Hay que lidiar con esas cositas, y que estar atento. Lo posible es tratar de que todos entiendan que es un juego en equipo Y en cuanto a adolescentes No tuve muchas oportunidades de dirigir a los adolescentes, más allá de, de en algunos eventos Y lo cierto es que los adolescentes a los que dirigí ya jugaban rol, o ya sabían de jugar rol, entonces como querían ver qué estaba pasando ahí sobre todo porque yo estaba vestido de violeta en un evento <ríe> con una mesa, jugando a y dados, dados locos um, con los adolescentes era como... estaban probando lo que encontré era como que iban, iban a matarse la risa no importa nada de lo que pasaba, ahí, ellos querían hacer estupideces para pasarla bien así que si vos te prestás a hacer esas estupideces con ellos o a, a proveerles las oportunidades es suficiente <ríe> Es más que suficiente para que ellos la pasen bien Van a jugar sin parar, se van a, se van a matar de la risa ay, ay, eh. Sobre todo si van en grupo entre amigos van a, van a hacer lo que sea, después se van a ir y lo van a pasar bien y ya está La Ciano 19 ¿Cómo puedo hacer que critiquen mis jugadores de forma sincera a mi forma de hacer de Master? Porque a veces siento que algo les pareció mal Pero después cuando les digo qué les pareció la sesión Me dicen que perfecto, aunque sé que algo les pareció mal Bien esto, esto, es, esto es interesante porque es una cuestión de, de dinámica de grupo Es difícil eh, Dar feedback Sobre todo de una persona que probablemente le tenía algún tipo de cariño, ¿no? una una relación de amistad, lo que sea e, Y decirle, che, esto que hiciste es feo No le sale a todo el mundo Así que lo mejor que puedes hacer es ir preguntando Y si hay algo que vos pensás que estuvo mal Tratar que tu pregunta sea más específica ¿Qué te pareció tal cosa? Eh... ¿Te sorprendió? Y no le preguntes qué te pareció. ¿Te sorprendió? ¿Te aburrió? O tratás vos mismo de hacer preguntas un poco más específicas para recibir respuestas. Eh, y si te, y todos te dicen perfecto, perfecto, perfecto. Y dices, bueno, sí, perfecto ya lo tengo. Ahora quiero excavar un poco más rápido y más profundo. ¿Qué más hay atrás de perfecto? Eh, ¿O qué significa esa perfección que dicen ustedes? Eh, eh, esa es una manera, tal vez un poco invasiva, pero... También, digamos, tenés que ver, digamos, cómo tus amigos dan feedback. fíjate cómo vos das feedback a ellos cuando ellos hacen algo fuera de rol o de lo que sea. ¿sí? Aquí, si alguno toca un instrumento y decís qué te pareció, le, si vos le decís perfecto y por ahí te guardaste alguna opinión, no podrías esperar que ellos te den eh, opiniones así súper honestas. No lo sos con ellos, entonces... Eh, tratá de, de también ser honesto vos. Pero hecho no no, bueno mira, se nota que avanzaste un montón eh, Quiero ver lo próximo que vas a hacer cuando sigas practicando, cosas por el estilo Como para incentivar a que siga mejorando Y escuche a alguien dar feedback de manera más, eh, más crítica y Incluso puedes decirlo, chicos, no tengan miedo, eh. si dice algo horrible, si no les gustó, si se aburrieron, si no les pareció nada Ya pues, díganmelo, yo quiero mejorar como DM, esto es lo que me gusta hacer a mí otra de bache. No sé si viste alguna vez cómo dirige Adria, una de las DMs de Critical Role. Adria, ah, Una de las DMs de Critical Role. Pero ha dirigido cosas y tiene un estilo súper loco. A veces describe cosas que son solo para los espectadores, como si estuvieran narrando literal una historia. Sé que viste a Jackson Carr del Vampiro y cómo maneja su secuencia de acción donde pasan varias cosas al mismo tiempo. ¿Cómo explicarías tu forma de dirigir? ¿Qué cosa consideras que es tu marca? Esta pregunta este, me ha re gustado. Creo que una parte muy importante de mi estilo de dirigir es eh, los puntos de, de dirección que tomo. Es decir, eh, cuando vos vas narrando una forma de dirigir es, bueno, pasa tal cosa y pasa lo otro. Y es como si todo lo que... Le pega un espadazo, le pega un espadazo, bueno ahora le toca al otro enemigo En el momento del jugador dice le pega un espadazo como que la cámara está desde la vista del jugador y le pega un espadazo Después le toca un enemigo y la cámara pasa a estar desde, el, desde ese enemigo eh, A mí me gusta no seguir eso, es decir si hay un enemigo que le toca y tiene que disparar la flecha Yo por ahí hago las tiradas y lo que narro es cómo los demás ven esa situación eh, Es un consejo que doy de hecho bastante seguido Busquen otros puntos de donde narrar lo que está pasando Es mucho más épico contarle a todos los demás A todos los demás de la mesa Cómo el bárbaro le cortó la cabeza al dragón Que decirle al bárbaro cómo lo está haciendo Porque vos ahí al bárbaro ya le estás diciendo lo que está pasando Cómo él está haciendo rep y borrando la cabeza Pero además también le estás mostrando la reacción que tienen los demás Cómo los ojos de los demás se abren gigantes Porque su espada el tipo, corta la cabeza del dragón y eso es algo que hago mucho y que creo que aporta eh, una bocha, porque se hace como más grande la escena, para mí. Eh, en vez de ir centrándose punto por punto, eh, se, se ve más desde afuera todo lo que pasa. Y creo que es, es una de las características que yo tengo, eh, esa de, de narrar lo que ven los demás. Uh usar a los demás, por ejemplo, eh, cuando pasa algo. Hay, hay, hay una escena que me viene a la mente, que no me acuerdo quién estaba jugando, eh, pero creo que hubo una explosión, hubo fuego, y yo describí cómo Edur, que era una personaje que tengo en la aventura, veía todo lo que pasaba alrededor. Entonces vos de ahí estás, estás mostrándole a los jugadores todo lo que está pasando desde el punto de vista de Edur. Y la escena se hace como mucho más interesante, porque en ese momento vos podés elegir cómo narrar y podés cambiar tu estilo eh, apuntando para que sea el, el, el NPC, en este caso de Dur. Eh, entonces yo creo que es eso. Mi, mi estilo es elegir bien eh, quién recibe la descripción en la escena. Eh, a mí me parece como divertido eso. Después en lo que es fuera de un combate, ¿se hace algo similar? Yo tiendo mucho a que mis jugadores hablen y hablen y hablen. Y. Eh, me gusta. Me gusta presentar las situaciones antes de que sucedan. Eh, es decir, en vez de decir, qué sé yo, el, el dragón lanzó. Abrió algo que lanzó fuego, pues decir. Yo diría algo como. Lo primero que ven es una luz blanca eh, coronada por naranja que genera calor y detrás de eso una silueta de un dragón. Entonces, al vos presentar lo que hace eh, la, la cosa antes de la cosa, como que hay, hay como más. más. hay una, hay un pequeño momento de misterio que es en la forma en la que vos le entregás la información a los jugadores se explica instantáneamente después entonces te tenés un, un, un momento de ah, por esto es eh, creo que esas es otras de las cosas que hago bueno esos eso es. hasta ahí hasta ahí creo que puedo llegar a, a investigar a escarbar ahora seguro tengo algunos otros detalles eh, pero hasta ahí llego Gun. ¿Qué le dirías al live un chiquito que recién está empezando con el rol y a hacer DM? <risa> no Creo que respondí toda esta pregunta. Eh... Ah, ¿Qué le diría? Yo le diría que lea más, de más joven. Eh... En aquel momento tenía como esta idea de que, yo ya sé jugar rol, y no había leído Yo ya sé jugar rol Y después tuve mi momento de, de rol... ¿Cómo era? Sistema... Como que este, esta situación de, fue como una etapa para mí de, ah, no se necesita sistema para jugar rol Y, y fue mucho más de grande, va, mucho después de, de, de mi comienzo que empecé a leer todos los manuales Y me di cuenta de lo equivocado que estaba porque los manuales ayudan muchísimo eh, Así que yo le diría eso Leete los manuales al principio, no te cuesta nada No tenés nada para hacer, nada, nada para hacer No hay ningún tipo de responsabilidad en tu vida Más que ir a la escuela, ir, <risa> y jugar a rol, así que La cantidad de tiempo libre que tenés es absurda Lee los manuales Va a ser más rápido todo después <risa> Vas a tener un canal de rol más rápido eh, <risa> Así que sí, eso Pincho HBT ¿Te ha pasado de querer abandonar o no seguir una partida por no estar a gusto con tus jugadores? Sí. Sí, sí, sí. Varias veces. Si no me equivoco. De hecho, estaba tan mal con la mesa en aquel momento y con y conmigo mismo personalmente que en un momento dije, casi abandono el hobby entera, eh, por completo. Eh, fue un momento re feo para mí porque venía jugando hace años y años y años y de repente me sentí muy mal conmigo, con el grupo, eh, con lo que yo estaba recibiendo del hobby, con lo que estaba dando, que esta es la última vez que dirijo y se terminó. Voy a hacer otra cosa. Eh, pero sí, sí, y es feo, y es feo porque... Eh, parte de, de jugar rol con, con gente es tipo... Está todo basado en la comunicación el juego. Entonces vos tenés que aprender a charlar y aprender a comunicar. Y tus emociones, lo que te pasa a vos Lo que le pasa al grupo Tratar de tener charlas, charlas constructivas para ayudar Para recibir ayuda Y es difícil cuando estás creciendo Y, y eh, no sabes cómo Y te das cuenta que de repente tenés que decir yo 20, 30 años, 20, 25 años Y nunca realmente charlaste con nadie Simplemente reaccionando eh, Y estuviste jugando un juego Que estaba basado en comunicación todo este tiempo Entonces eh, es, es difícil, además también a veces pasa que el grupo no pega A veces pasa que el grupo no engancha eh, y Las personalidades chocan Y es difícil llevar a cabo una mesa eh, A mí me pasó que Yo estaba muy mal eh, Conmigo, en mi situación en general y, y estaba tratando de jugar rol para los demás Y no para mí Y a los demás no les gustaba lo que estaba pasando Y era como muchas críticas negativas Y dije bueno, entonces pues ya se, se va a terminar pronto Intenté hacerlo un rato largo Eh, intenté hacerlo un rato, tipo mantener la, la mesa para, más que nada por los demás, y llegó un punto que se terminó. Ella fue. Eh, pero después volví a jugar. Eh, eso estuvo re bueno. Tomarme las vacaciones en el hobby estuvo estuvo buenísimo. Creo que fue una de las razones por la cual volví. Eh, para acomodar mi cabeza, para acomodar lo que quería, para, para decir: bueno, si yo quiero disfrutar de esta actividad, necesito jugar con gente que quiera quiera hacer. Eh, que no haya ningún tipo... que nadie se sienta... Eh, obligado a pasar la vida, ¿no? a, a venir a jugar a carro con nosotros Si no le quiere hacer, que no lo hagan, no pasa nada eh, Y que las personas que vengan quiera, quieran disfrutar Y estuvo bueno, estuvo re bueno Estuvo re bueno tomarse vacaciones Y volver a jugar con gente copada me, me cambió todo De hecho, me cambió tanto que ahora estoy acá Así que no me queda más que agradecerles por pasar. Buenísimas las preguntas, un montón, un montón, un montón, me encantaron. Y eh, un montón de interacción ahí en el chat con toda la gente, Esto, eso siempre es buenísimo. Así que nada, los voy a dejar con el outro y vamos a hacer la red a alguien, así ustedes siguen la gente de jugar hoy.